Una adivinanza. ¿Quién soy yo? ¿Eres un escritor? No, no soy escritor. ¿Eres un estudiante? No, yo no soy un estudiante. ¿Eres un asistente? No, yo no soy asistente. ¿Eres un trabajador? Sí, yo soy un trabajador. ¿Y en qué trabajas? Soy ingeniero y trabajo en una institución. Ah, muchas gracias.